Estamos en otra sesión con Belén para hablar en esta ocasión sobre la pandemia, ya que técnicamente es un aniversario de estar, bueno, en México hemos estado en cuarentena, los que pueden, lo, los que no pueden trabajan y salen, y también hay, hay mucha desorganización en México, hay muchas fiestas ilegales y eh, los bares estuvieron abiertos durante mucho tiempo, México ha sido muy responsable Creo uh -huh. que. Bueno, y... España también, ¿eh? Vaya. Entonces, bueno, ha sido difícil para todos y creo que es algo que se tiene que hablar, lo que se está viviendo en la pandemia y también es algo de lo que se necesita pensar y tener un diálogo. Yo quería abrir este diálogo con el, el este meme que recientemente encontré sí. en redes sociales. Uh -huh. Los humanos son virus que juega, juega, da pauta a pensar las cosas desde otro rol. Y tengo aquí este libro, Todos somos caníbales, de Claude de Al ah. final de su libro, él empieza a hablar sobre un doctor que piensa la historia del mundo, la historia biológica del mundo desde otra forma. Él dice que en África se crearon ciertas células Madres que dieron tejidos humanoides y el tejido humanoide se empezó a extender en placas urbanas que presentaban un, un, unas caracterizaciones cobrizas y ferrosas. Estas, estas se volvieron luego abscesos y crearon un cáncer. un cáncer perdón los núcleos de, del ecosistema se ahuecaron desde el interior y dejaron quistes endotóxicos y estériles. Me gusta esta interpretación donde el planeta funciona como un ecosistema y los seres humanos somos costras que estamos destruyendo el ecosistema. Y, y de esto, ¿qué piensas, Belén? Bueno, para mí es... Indudablemente es cierto. ¿no? Yo creo que para cualquier persona que no quiera, se quiera hacer una imagen excesivamente autocomplaciente de la especie humana, para cualquier persona que quiera asumir la situación de implosión ecosistémica en la que estamos, creo que tiene que aceptar esto. A mí, de hecho, lo que me. Suele provocar bastante sorpresa y, como que me chirría mucho, es que nunca pase estos hechos o estos datos de los que, eh, de los que conocemos eh, casi todos, que es bueno, pues el colapso eh, ecológico al que está expuesto el planeta, sin entrar todavía, luego ya lo, lo abarcaremos sin entrar todavía en la crueldad, el dolor, eh, la situación de otras especies, sin entrar en eso, el colapso ecológico en el que estamos, creo que es conocido por casi todo el mundo que las fuentes de energía y la vida que tenemos no es demasiado sostenible, lo evidencia también, el, el desarrollo de países que antes vivían en una situación muy diferente de la de Europa, como pueda ser eh, China e India, que cuando empiezan a crecer, y aún sin crecer, ni mucho menos, to, ni mucho menos, por lo menos en el ámbito consumista en que lo ha hecho Europa, simplemente el despegar y el asumir algunos, eh, algunos de los hábitos eh, occidentales ya muestra que. Una vida como la que llevamos no es sostenible para todo el planeta, solo sería sostenible en una profunda desigualdad. Lo que no entiendo muy bien es que mmm, medidas ecológicas así más reformistas aparte nunca se cuestione la natalidad, la reproducción, nunca se cuestione políticamente reproducirnos al nivel que nos reproducimos al mismo tiempo que gastamos eh, o que consumimos las energías y, la, eh, y los recursos que hay en la Tierra. Me, me extraña eso. Me extraña que no se asuma que el ser humano es una plaga, eh, que no se asuma el ser humano como pandemia de la Tierra y que, lejos de cuestionarse, la planificación familiar aún incluso se incentive a personas a seguir teniendo hijos sin ningún tipo de no solo sin ningún tipo de política y sin ningún tipo de reflexión tampoco como que es un aspecto incuestionable. Mira, ahora que acabas de tocar el tema de la masificación, creo que las personas de 20 años sostienen que esto es un cambio de la naturaleza, que la naturaleza se está regulando y está eliminando la propia especie que, que la tiene afectada. Luego, las personas de 40 años, eh, ellos dicen, es que es, es obra del gobierno, esto es un plan del gobierno, es una guerra biológica, y algo está pasando a raíz de aquí, a raíz de esta pandemia se descubren cosas, se descubre que Estados Unidos tiene una deuda con China, y luego también se dice, han hecho esta han hecho esta pandemia para que la gente acceda a los smartphones y para que sí o sí toda la comunicación sea a través de dispositivos. Son ideas, son ideas que están dentro del imaginario. Yo bueno como persona de mentalidad de 16 años me acerco más al planteamiento que, que clasificas como dentro de los 20 años y creo que, bueno aunque sea de una forma metafórica, es una respuesta a la naturaleza, para empezar, porque esta COVID-19, pero como casi todos los coronavirus, gripes, pestes, etcétera, provienen ya no solo de la masificación humana y del consumo que hace de los recursos, sino muy concretamente del hacinamiento de animales, del maltrato animal, del holocausto animal, eh, eh, que, que, que propicia sobre, sobre la faz de la Tierra. Entonces, creo que cuando todas estas enfermedades provienen de esas industrias, eh, de esos hacinamientos bueno, mmm, sí que es verdad que se puede leer como una cierta eh, justicia poética, más cuando las cuarentenas dieron la oportunidad a otras especies animales de respirar un poco. Antes de que pasemos al tema de la película, me gustaría, simplemente así como de forma muy rápida, eh, hacer referencia a, a una forma de ecología profunda o de veganismo profundo que ya no cuestiona solo eh, la alimentación, sino eh, también lo que antes decía, plantearse si la especie humana debe seguir procreándose al menos de esa forma como inconsciente y reflexiva con la que lo hace. Y en este contexto me gustaría, bueno, pues eh, hablar no mencionar, porque hablar lo tengo hablado en otro vídeo, al que invito a ver, una novela que todavía no está publicada, de una amiga mía, Áramo Olaya, que se titula eh, Anarquía o barbarie, y que en lugar de ser una distopía es un poco como una utopía futurista, que contempla muchos aspectos, algunos de tipo de género, queer, etcétera, pero también contempla una sociedad que sí que se ha planteado esta necesidad de reducir eh, la reproducción y de cambiar el modelo también de familia y de educación, eh, justo en esta, en esta línea. Y bueno, y con esto eh, sí que podríamos pasar a una segunda parte o a un segundo punto que me parece que querías introducir a partir de una película, entonces vamos a adentrarnos un poco en lo cinematográfico, que es otra forma de eh, acercarnos, ¿no?, eh, eh, de tratar, eh, en este caso, la pandemia. Y tú querías hablarnos de una película de Bergman, me parece, que era El séptimo se sello. ¿Estoy en lo cierto? Sí, yo quiero hablar de séptimo sello porque me la pusieron el viernes, un amigo con el que hacemos un, un juego de películas, y yo quedé, yo quedé fascinado, yo quedé pasmado, porque la película justamente habla de, de la peste, de la peste en Europa, y había también varias posiciones, estaban los que creían que esta peste la había mandado Dios, y uh -huh. se, dedic se dedicaban todo el día a alejarse de los vicios, latillándose, y haciendo una carabina por diferentes ciudades um, para quitar los pecados de la carne. Luego estaba otro hombre que eh, dentro de él estaba la idea de Dios, dentro de él estaban las ganas de creer en Dios, pero cuando veía todo lo que pasaba en la pandemia, ya no podía creer en Dios y llega a decir quisiera arrancarme, quisiera arrancarme la idea de Dios. Y luego estaba otro personaje más frío, más calculador, eh, que tenía todo muy bien delimitado y él no tenía problema en decir que esta vida era horrible, no valía la pena y que era mejor estar muerto. Y no tenía ningún, ningún problema, no tenía ningún conflicto en aceptar que habría que morir y que nos tocó un mala, una mala época histórica y nada más. Mm, vale, yo voy a escoger también. Una película que es eh, Melancolía de la Fontrier. Yo soy muy, muy admiradora del, del cine de Lars Trier, pero creo que esta en concreto, donde se plantea la posibilidad del fin del mundo, del fin del mundo pues, que conocemos, ¿no? del terrestre, al menos de la vida humana, eh, pues viene más a cuento que, que otras, ¿no? aunque quizá. Eh, si tengo que recomendar, recomendaría verla, Melancolía, eh, en conjunto del sentido con otra película suya, del mismo director de Lars von Trier, que es Anticristo. Como ves, estamos eh, los dos rondando la cinematografía nórdica, eh, Suecia en el caso de Berman, eh, Dinamarca en el caso de Lars von Trier. A mí lo nórdico me produce una atracción especial, eh, en el cine. Un cierto rechazo en, en lo que es el territorio real, pero me encanta su cine porque es tan profundamente realista, pesimista y también me parece muy valiente a la hora de plantear cosas que, que no se plantean en, en el cine o en las series en ningún otro lugar. Y además me parece que lo toca con, ese, con esa actitud religiosa o planteando problemas teológicos, tal como tú acabas también de, de exponer. Yo creo que en Melancolía y en Anticristo, leídas así como en conjunto, se habla también de algo relacionado con una culpa endémica, eh, con una forma de entender, y que es la que yo tengo también, el pecado original, que sería ese pecado que sin falta de cometerlo de una forma dramática, digamos, de forma individual, se va heredando en la medida en que nos comportamos y nos socializamos como humanos. ¿A qué llamaría no pecado original? Bueno, por un lado a la extrema curiosidad del ser humano y por otro lado creo que va ligado a esta, a eh, la extrema el extremo abuso de las técnicas y tecnologías basadas en la ganancia del conocimiento adquirido al ritmo de esa curiosidad. Creo que se ve muy claramente en el pasaje de Adán y Eva, que de alguna manera quiere reescribir las Bontrier en, en Anticristo. La curiosidad, eh, si bien aparecen otras especies, me parece que en otras especies no aparece, que sepamos al menos, en este punto tan autodestructivo en, en el que aparece en el ser humano. Yo creo que el conocimiento y el saber está muy sobrevalorado y sobre todo está muy sobrevalorado cuando no nos ayuda a vivir más o más felices, sino que ese conocimiento y ese saber resulta eh, al contrario en una autodestrucción de la especie, pero que se lleva además por delante eh, todo lo que es su ecosistema y todo lo que es eh, su entorno. Cuando digo que esta culpa es endémica o que se hereda, creo que se hereda en la medida en que nos socializamos de tal manera o nos escolarizamos incluso de tal manera eh, que nos vemos o que nos viene casi impuesta de fuera la pregunta, esa curiosidad. ¿no? Es como que nadie puede vivir en la sociedad humana sin valorar el conocimiento, sin querer estudiar, sin querer... Saber todo lo posible, todo lo que se puede saber, y todas las formas de transformar la realidad. No todas ellas buenas, ni mucho menos. Entonces, eh, bueno, pues creo que cada vez que nos hacemos algunos interrogantes, que nos vienen impuestos, se reedita el pecado y que por eso sentimos como una cierta culpa, una cierta angustia, como decía Freud, flotante. Y no solo es en el pasaje del Génesis de Adán y Eva, sino que yo creo que este ya está de alguna manera mmm, escribiendo en paralelo otro que es la sentencia de Anaximandro, y aquí vamos a parar a la versión más filosófica, y es esa, eh, esa pena que tendría que pagar cada cosa, no solo cada individuo, sino cada cosa, eh, por la injusticia de haber nacido, y que a mí me gusta leerla en conexión con cada cosa tiene su tiempo. Es decir, no leerla en un sentido moral, sino casi en un sentido ontológico. Cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene que pagar con su desaparición, con su... Eh, más bien su disolución en el universo, eh, su disolución material para ser la materia prima de otras cosas. Cada individuo, pero también creo cada especie eh, y cada ecosistema, incluso. He recordado la, la breve explicación de Sileno cuando le preguntan qué es para ti la vida y Sileno siempre dice, simplemente dice es es la, peor, es la peor de las suertes haber nacido. Y también de aquí voy a un libro de Alejo Carpentier que se llama El reino de este mundo. El reino de este mundo es un libro precioso en el que se plantea y se habla un poco de, de las colonias francesas en África y, y cómo a través de la magia y a través de la hechicería Macandal logra envenenar a una serie de pobladores y bueno luego se hace la reproducción de la conquista en Latinoamérica, pero eso no es tanto lo importante, sino, no, lo importante es que este libro eh, termina con una frase hermosa que dice, en esta vida es asombroso cómo a pesar de la plaga, es asombroso cómo se vive dentro de la plaga y el amor. Hay amor dentro de la plaga, entonces vivimos en épocas de plaga, y aún así pueden surgir cosas hermosas entre los seres humanos. Con esta frase yo quería terminar este video sobre la pandemia. Belén. Yo en todo caso lo único que querría añadir, ya que aparece el terreno literario, es una, no una reflexión, sino una propuesta a la reflexión, el miedo que Inconscientemente, aunque no estaba consciente ni en los programas políticos, como decía antes, ni en, ni en el extremo de, del colapso ecológico, el miedo a la reproducción que aparece en la literatura de ciencia ficción, donde la matriz, Matrix o cualquier otra matriz, aquello de donde pueden salir pequeñas copias, eh, produce terror. Eh, ya sea que externalicemos ese terror a eh, cuerpos biológicos diferentes al nuestro, pero que seguramente sea como un reflejo ¿no? del temor a nuestra propia eh, a nuestra propia expansión pandémica. Simplemente con eso y con lo que me sorprendió la etimología de pandemia, que la busqué, no siempre las busco, pero bueno, a veces, y que es simplemente eh, eh, pandemos, o sea, todo el la ciudadanía, ¿no? El demos que además son los ciudadanos, entonces es simplemente algo, algo, de todos los ciudadanos. Podríamos entenderlo como enfermedad que padecen, pero también como enfermedad que suponen. O como idea, uh -huh. idea que se hace todos. Sí. Bien, ah, bien. Pues así terminamos, así terminamos este, este video sobre la pandemia. Y esperamos los comentarios. Yo los invito a que sigan a Belén en sus redes sociales. Abajo está el link de Belén. Y si les gusta este video, manita arriba. Sí, sí. Supuesto, hay que recordar que tienen que suscribirse, que tienen Bueno, simplemente porque eh, YouTube visibiliza un poco más y no nos borra del aza de la tierra. Así que yo también os animo a que sigáis a Alejandro Rangel en su... Eh, Canal de YouTube, Palabra Convexa Virtual, y que dejaré también el link en la descripción. Bien, nos despedimos entonces. Chao. Chao.